Cultivar cannabidiol de calidad de manera rápida y fácil es posible con esta nueva DINAMER CBD AUTOFLOWING. La versión automática de nuestra primera genética no psicoactiva está diseñada para quienes no tenéis experiencia en el cultivo de cannabis y para las personas que necesitáis CBD en tiempo récord. Porque esta variedad ofrece niveles de cannabidiol superiores al 14% en 70 días. Por eso esta genética que estrenamos en 2018 es ideal para cultivadores sin maestría en busca de una planta relajante, con propiedades terapéuticas y sin efectos psicoactivos. Gracias a esta Dinamercebe de autoflowering ahora es posible consumir marihuana que huele y sabe a marihuana pero que no coloca como el cannabis tradicional.